Desde el año pasado, millones de niños de todo el mundo fueron obligados a migrar su salón de clases a sus casas. Las herramientas para difundir educación en línea se ampliaron a plataformas que originalmente no estaban asociadas con la educación. Y con el aumento de las herramientas, también se incrementaron las amenazas de ciberseguridad para millones de estudiantes de docentes. Un reciente estudio de Kaspersky revela que 35% de los papás de la región no desea que se mantenga el formato de clases en línea al terminar la pandemia. La realidad es que las clases de en línea siguen vigentes, y aún después de la pandemia, se anticipa que no desaparecerán por completo. Para que padres de familia, maestros y alumnos estén seguros durante sus actividades en línea, recomendamos habilitarse digitalmente, actualizar siempre sus dispositivos, proteger su Wi-Fi doméstico con una contraseña robusta, y por último, utilizar una solución de seguridad confiable como Kaspersky Security Cloud, para permanecer siempre protegido. Conoce más en el blog de Kaspersky Latinoamérica.